Yo diría lo siguiente, en el primer momento del año hablamos de invertir en emergentes porque veíamos que había una oportunidad en Latinoamérica, creemos que la sigue habiendo, pero esto es para perfiles, digamos, equilibrados, arriesgados. Eh, en cuanto a eh, valor o crecimiento, pues es que yo hablaría de activos, porque hay activos dentro de la categoría de valor que los vemos interesantes y hay otros dentro de la categoría de crecimiento que también. Entonces hay que, ir, hay que estar muy encima del mercado y coger buenos gestores que sepan trabajar.